Y eso posterior a la crisis, luego de inflación. Y ahora estamos habiendo aumentos de tasas de interés, que son también tan atípicas como el tasa Pero, ¿no? Y esto tiene inevitablemente una repercusión en la industria, que es lo que estamos viviendo y viendo ahora, ¿no? En el caso del en, en de cine con Maribán, eh, la historia fue un poco diferente. había una corrida que muy rápidamente, eh, por una situación de liquidez ...salida sí, muy, muy rápida del tóxico... ¿no? mexicano y ya el domingo estaban limpiando el presidente de todas las... ...organizaciones... quería la educación de porque... vida... ...y atrás, suceder... Oh, tampoco hubo coordinación porque había una discusión interna también respecto de cómo actúa además.